Bueno, buenas tardes a todas y todos y buenas tardes René. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Claro que sí, nos escucho. Maravilloso. Buenas tardes. buenas tardes por allá, todos y todas. Bueno, pues te presentamos eh, brevemente. Hemos invitado a René Rojas en esto que hemos llamado Polifonía del Apocalipsis. Que es como tejer un, una colcha de voces eh, partiendo de aquella experiencia que tuvimos durante el confinamiento, que fue Apocalipsis, una propuesta de reflexión sobre lo pandémico y sobre las crisis sistémicas que hicimos, planteamos desde la vorágine. Participaron autores y autores de, pues, de todo el Estado y de muchas partes del planeta, especialmente de América Latina. Y desde Rojas, sociólogo, que nos llegó a través de un gran compañero de este espacio, Luis eh, Martínez Andrade, otro sociólogo mexicano. Eh, su texto nos impactó en su momento, planteaba el tema de, la eh, de las eh, poblaciones sacrificables o de las poblaciones de sacrificio y le hemos pedido que, que vuelva al apocalipsis esta vez con voz para que nos cuente un poco esa visión de poblaciones de sacrificio pasados estos meses desde la experiencia de México pero también desde la experiencia global que yo creo que tiene una, una capacidad de mirada global que nos comparta aquí un ratito y después podremos interactuar con él ¿vale? así que os dejo con René René, eh, te voy a dejar que directamente por si la conexión falla un poquito. al principio se te ve muy bien y se te escucha bien. Así que adelante. Excelente, Paco. Les agradezco mucho. Bueno, pues muchos saludos desde México a todas y todos por allá. Espero que estén bien. Eh, sobre todo porque uno se, se está enterando más o menos por acá que está viendo alguna especie de segunda oleada de contagios o de, de cómo va transitando por allá el coronavirus. Espero que anden muy bien cuidados. Eh, pues sí, eh, a la verdad yo quisiera comentar que a mí me pareció muy primero me pareció muy eh, fructífero lo que yo veía por parte del equipo de la Orágine lo que publicaban y eso eso me animó a publicar justamente lo del artículo porque estaban pensando muy en, par en particular esa pandemia desde varias aristas, este, varios autores, varias autoras eso me gustó mucho, eso me animó y entonces tuve la oportunidad de pensar un poquito desde el caso mexicano no con la especificidad de pensar solamente en México sino como pensar lo que a todos nos pasa con las particularidades que en las diferentes latitudes vivimos ¿no? la, la sociedad en general, la humanidad en general y entonces algo que yo percibía eh, que lo percibía eh, en México pero no solamente en México era la cuestión de cómo de una manera inocente se quería salvar al mismo tiempo la economía y la salud ¿No? o sea, eh, porque parecía, insisto, de manera ingenua, inocente, que obviamente no lo era, que se quería salvar la salud primero, no o sea, como que ese parecía, en la generalidad de los gobiernos, en los diferentes países, que sirve una importancia por la salud, ¿no? entonces era la prioridad, era la acción de la pandemia, era ver que si los cubrebocas, era ver cómo se iban a cuidar, que si los geles antibacteriales, que en fin, todo eso. Sin embargo, con sus diferentes perspectivas políticas eh, por cada uno de los gobiernos o los diferentes países, siempre la prioridad en realidad no era la salud como tal, sino que aparentemente querían salvar las dos cosas como si fueran algo de la misma importancia la salud y la economía, y en realidad siempre fue la economía. ¿Por qué? Porque tratándose de una economía capitalista, de alguna manera nos tenemos que sacrificar todos y hacia allá va mi punto de la población sacrificio, que bueno, es algo, no es algo que obviamente yo esté inventando ni nada siempre hay una referencia a que va a haber algún sector poblacional que vas a sacrificar en eh, pro de algún fin, algún objetivo en particular, entonces primero era desmentir esta parte no o sea no hay aquí una situación de que eh, primero la salud no sino que eh, vamos vamos a salvar primero o de alguna manera la economía y esto se hacía muy patente en el caso mexicano porque uno podría pensar que en el gobierno actual se estaban tomando las responsabilidades eh, de una manera en la que no, o sea, wow, el gobierno muy bien de manera preventiva sí, lo estaba haciendo en un mínimo indispensable para poder salvar la economía y la salud al mismo tiempo pretendiendo que se trataba de la economía capitalista es decir, aquí en México no tuvimos esta cuestión de este super estado coercitivo con toques de queda o alguna cosa por el estilo no o este, eh, arraigo en casa pero forzado o alguna cosa por el estilo no, esto no existió en México, siempre fue una cuestión de aislamiento voluntario pero este aislamiento voluntario es en realidad la coerción del estado lo que tiene en el fondo es la coerción del estado para salvar la economía capitalista entonces a uno le manejan un discurso de aislamiento voluntario, pero es que no existe de otra si quieres seguir viviendo la economía capitalista como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos a la población sacrificio en un primer lugar. ¿no? Y además este, otra cuestión que también eh, de la que se estaba, eh, digamos, que el gobierno también, de la que estaba echando mano, era la cuestión de las labores de cuidado en casa. ¿A qué me refiero? que incluso el propio presidente López Obrador, acá en el principio de la pandemia, llegó a mencionar que había como un gran equipo o un ejército de enfermeras en las casas, refiriéndose a las amas de casa, para ejercer todas estas labores de cuidado. Entonces toda esta cuestión preventiva que se estaba fraguando desde el gobierno para el uso de los cubrebocas, para arraigarte voluntariamente para tener las labores todas las labores, este, si se quiere también sanitarias y de cuidado y todo en casa, era una manera de, de decir bueno, lo vamos a hacer para aguantar lo más posible la, la población que aguante lo más posible el seguir salvando la economía es decir, aquí no hay manera de que dejes de trabajar, no hay manera de que uno diga bueno, o sea, ¿cómo, cómo, o sea el asunto aquí es cómo deja uno abrir un tiempo para decir bueno dejemos de producir como estábamos produciendo dejemos de trabajar como estábamos trabajando porque estamos en una situación alarmante de salud, pública y de salud bueno, en este caso internacional ¿no? no hay la posibilidad si se quiere mantener la economía capitalista entonces, teníamos esta situación de una enorme concentración de los tiempos de la normalidad que uno vive, porque eso era también lo que se hablaba mucho al principio de la pandemia, es que este, ya vimos que la normalidad era el problema, sí, la normalidad era el problema con sus tiempos capitalistas y con el trabajo como lo conocemos y todo, pero en realidad lo que buscaron, en general me podría, podría yo apostar a que eso fue lo que hicieron todos los gobiernos con sus diferentes matices, fue metan la normalidad, metan el tiempo de la normalidad en las casas, concéntrenlo todo en la casa y busquen la manera de sobrevivir dentro de sus casas, entonces... Quienes no puedan pagar la renta de su casa, pues bueno, tendrán que ir a las casas de otras personas, o de papás, o de, de otros familiares, si ya no te alcanza para la renta. Eh, si pues, vas a tener que hacer rendir la comida, vas a tener que hacer rendir los productos de limpieza, vas a tener que hacer rendir los labores de cuidado, porque si ahora nos concentramos más personas viviendo en un solo espacio, pues entonces eh, significa eh, mayores gastos. Y a esto tenemos que sumar que este, las personas que se quedaron sin empleo, ¿no? Entonces, o sea, tú te quedas sin empleo o te quedas eh, de una manera degradada en la cuestión del empleo, que es algo que este, yo coloco también eh, de manera temprana en el artículo, que digo, bueno, o sea, va a haber una degradación laboral, ¿no? O sea, vas a tener a los que estaban en, en la formalidad pero van a caer de alguna u otra manera, o sea, algunos a lo mejor por la capacidad que tuvieran sus empresas, o en este caso a lo mejor que se, trata es, se tratase del sector gubernamental, a lo mejor podrían tener alguna suerte de goce de sueldo mientras no trabajaban. Y, y bueno, pues eso, eso es, esa era la manera más privilegiada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, eran algunos los que tenían esa suerte. Pero en la gran generalidad, pues, eh, había recortes de sueldo. O sea, te regreso a tu casa y a lo mejor eres población de riesgo también, pero te regreso a tu casa, pero con menos voce de sueldo o en todo caso, bueno, pues te regreso a tu casa y haces, haces esta cuestión de teletrabajo que, o home office, que también se le llama pero que va a ser muy cansado por la cuestión de estar muchísimo tiempo en la pantalla que de todas maneras es algo que se hacía en las oficinas también, pero aquí la cuestión, por ejemplo, obviamente, y esto es algo que queda al servicio del capital si te mandan a un teletrabajo, quiere decir que tú sigues pagando en internet en tu casa y es un ahorro de los costos de la empresa o oficina en la que estuvieras laborando y aparte, o sea eso por hablar de los, de cierto tipo de empleo formal, pero para quien estuviera subempleado o en una o en esto que internacionalmente se le conoce como outsourcing pues a lo mejor no le iba a tocar la suerte del teletrabajo, a lo mejor lo que le iba a tocar era eh, simplemente pues bueno no tengo realmente ninguna obligación contigo, entonces mejor te despido simplemente, no de hecho ese fue mi caso o sea yo tenía un trabajo estable en subempleo si sí, es que subempleo y estabilizar de alguna manera pues no entonces había como cierta continuidad pero al final me dijeron bueno, se recortan los presupuestos, ya no, ya no podemos atender al mismo público que estamos atendiendo desde la universidad en la que ya estaba se acabó un posterior empleo este, que iba a ser para mí igual no bajó probablemente por una circunstancia similar, ¿no? Entonces, quienes estaban en un subempleo acaban de tener en un autoempleo, ¿no? Que incluso es mi caso. Pero es el caso no nada más mío, sino que muchos acaban abriendo y esto es lo que puede empezar a, a hablar respecto como a este tránsito de población-sacrificio que comenzó en marzo, abril, en nuestro caso, aquí en México. ¿Cómo va transitando la situación hacia hacia mucho, muchas labores de autoempleo, es decir, eh, por lo que uno puede percibir en redes o contactos que uno tiene, bueno, pues entonces vas abriendo, vas abriendo una segunda actividad productiva, o si ya no tienes esa primera actividad productiva, pues definitivamente tienes que buscar otra actividad productiva que tiene que estar en el autoempleo, porque si no, sencillamente no puedes sobrevivir, no puedes tener los ingresos. Y eso sumado insisto, a los tiempos de reorganización en la casa para todos los labores de cuidado por lo mismo del trabajo las exigencias del trabajo, pero ahora en una situación de teletrabajo, para los que estuvieron en teletrabajo u otro tipo de, de actividad económica, no o sea, a lo mejor das algunas clases en línea por una situación de autoempleo, entonces tienes que organizarte de otra manera en la casa en la manera en que se van a ejercer los tiempos para cocinar si tienes hijos, la manera en que vas a atender la escuela, porque también las escuelas hicieron diferentes, en sus diferentes pedagogías, diferentes estilos, y claro, lo, escuelas públicas, privadas, que tienen, algunas tienen este algún diferente estilo, pero que si permanecen los, los hijos muchísimo tiempo conectados, y y, y y además la atención que requieren, por, porque están conectados, entonces los padres tienen que estar mucho más volcados ¿no? o sea, obviamente era una situación distinta el que los hijos estuvieran en las escuelas y entonces uno, mientras hacía otras actividades ¿no? o sea, es una reorganización completa de los tiempos dentro de la casa y claro que explota no, porque entonces uno tiene que hacer mil maromas para poder ver quién va a cocinar qué vamos a cocinar cómo nos vamos a organizar para este, las tareas y la escuela de los hijos eh, cómo vamos a hacer para la cuestión de trabajo espérame yo tengo una junta espérame yo tengo no sé qué seminarios y hasta para problemas incluso de de internet y si de nuestro internet ahora funciona entonces las, las personas que empiezan a ver si van a requerir mayor ancho de banda o un interno, pagar, pagar más para tener un mejor internet en fin y, y todo esto refiere que Sí, que entraron los tiempos de la normalidad o sea, la vida como la conocemos pero dentro de la casa está el último rincón para poder sobrevivir pero sobre todo para también poder hacer sobrevivir la economía capitalista entonces creo que ese es uno de los grandes problemas creo que eso es lo que acabó pasando con esta población sacrificio que cuando digo población sacrificio no me estoy refiriendo específicamente a cierto sector poblacional sino que yo creo que incluso en un sentido internacional todos somos esa eventual población sacrificio o sea, todos de alguna manera para poder salvar la economía capitalista nos tenemos que sacrificar entonces, claro, por supuesto o sea, quienes estaban en una situación de mayor pauperización pues obviamente van a sufrir más o sea, ahí a lo mejor podemos ubicar por cuestión de clase social pues quienes iban a sufrir más o sea, quienes iban a restarse ingresos quienes no iban a poder garantizar los ingresos incluso eh, por eh, el reflejo que uno ve en las redes sociales, no, o sea, sí, sí, te puedes encontrar los casos que dicen, por favor, denme trabajo de lo que sea, no, porque incluso cuesta muchísimo trabajo ver eh, pues, oportunidades de trabajo, eh, poderte desempeñar de otra manera, no. Eh, algo más que también quería comentar era que, por ejemplo, para el caso mexicano había una situación eh, muy curiosa respecto al reflejo de la sociedad bueno, esto yo creo que ayuda mucho para hacer también un poco los, los contrastes que hay entre esta parte del mundo y sobre todo Europa y a qué me refiero específicamente al principio de la cuestión pandémica también estaba muy... Eh, había un reflejo de la sociedad mexicana una preocupación de la sociedad mexicana en esta situación que tenemos todavía como de eh, aspiracional incluso si se quiere dentro de un discurso que se le conoce también de centro periferia, eh, donde estás viendo que Europa es, eh, como sociedad aquí en México no, o sea que estás viendo que Europa es lo máximo, lo mejor donde todavía crees que puede haber eh, cierta plenitud de estados de bienestar que sabemos perfectamente que eso en Europa también es muy relativo se han caído, se han desmoronado, España ha sido un caso muy claro de ese desmoronamiento de estado de bienestar también pero por ejemplo hay esta equiparación que la hay muy presente con Alemania entonces, en, en la sociedad mexicana encontraba a uno las, este, quienes se manifestaban diciendo casi, casi, ¿por qué no somos como Alemania, no? donde rápidamente actuaron, eh, cerraron algunas este, cuestiones de servicios, fronteras, en fin, o sea, en otros países también, pero en Alemania en particular, uno veía este cierre donde podían mandar a la gente. Eh, perfectamente bien y perfectamente sustentada ¿no? teniendo su sustento material garantizado a sus casas y no había problema al menos eso era lo uno, lo, lo que uno veía desde México con respecto a países como Alemania pero aquí la gente desafortunadamente pierde de contexto es por lo que ha podido extraer también de esta periferia en la que en algunos análisis incluso académicos o políticos se nos ubica ¿no? o sea, gracias a las extracciones que Alemania hace de fuerza de trabajo en las periferias de este mundo, donde podría eh, encontrarse México y otros tantos países, pues podría tener esta infraestructura, es decir, el funcionamiento del capitalismo que ha tenido, en el cual Alemania ha estado inserto, es lo que permite que pueda sustentarse y que pueda hacer ciertas cuestiones. Obviamente también lo que yo creo que la gente por acá no veía, pues era la cuestión de que uno había visto que el ataque pandémico había llegado de manera bastante intempestiva en Europa, ¿no? por lo que uno había visto en Italia luego también en Alemania y hacia el resto del occidente europeo entonces, eh, aquí en México se, se pedía mucho una situación similar, ¿no? o sea que se pudiera actuar de la misma manera, y en México claramente no se podía actuar de la misma manera porque no se tiene la misma infraestructura no se tenga la misma infraestructura sino porque no se tiene ese papel de centro capitalista entonces no puedes garantizar esa infraestructura sin embargo lo que tuvo que hacer México diferente de, de otros países que reaccionaron de manera distinta como es el caso de Brasil y Bolsonaro y el trato que le dio a la, a la pandemia era que sí si buscó digamos el gobierno insisto dentro del mínimo indispensable para continuar la economía capitalista o sea no cortarla sino para, para no hacerla caer pues sí, o sea, obviamente sí cayó en, en, en de, eh, no es caer más bien es por situaciones donde no colapsara el servicio público de los hospitales ¿no? se buscaron algunos convenios con la iniciativa privada para que también la gente pudiera estar atendida ahí parece que de alguna u otra manera funcionó pero no solo eso, sino que obviamente la manera de recargar todo lo que fuera posible de aislamiento voluntario entre comillas, en las casas también creo yo que ayudó de alguna manera que los hospitales no colapsaran. Es una noticia que aquí no tenemos, ¿no? que eran noticias que nosotros veíamos con respecto a Europa en el principio de la pandemia, ¿no? los hospitales colapsados, el servicio público hospitalario colapsado. Eh, esto en México no lo hemos vivido como tal, o sea, nunca es que faltan camas y este, faltan ventiladores. Eh, como tal no se ha hablado de ello, sin embargo... Eh, es porque sí ha habido un, hay que reconocerlo, puede ser un atributo del gobierno a lo mejor haber hecho esta situación preventiva, pero es un atributo dentro del mundo capitalista que conocemos. Entonces, obviamente ese atributo se relativiza, porque al final requiere una sobreexplotación Toda la gente que está trabajando desde casa o que todavía tuvo que seguir yendo al lugar de trabajo con el riesgo de contagiarse también o que ya este, terminó su manera de trabajar y no tiene ninguna suerte de seguro de desempleo ni nada ni ningún otro ingreso más que tener que venderse por otro lado y entonces eh, nos lleva a una situación donde casi siempre en México hemos estado así, o sea, siempre es una cultura del sacrificio y de volver a trabajar, y de volver a buscarle, y de empezar a hacer este alguna suerte de actividad de emprendedurismo, ¿no? para poder, que todo esto, pues obviamente volvemos al puto dentro de este mundo capitalista, o sea, otra vez tenemos que estar sacrificándonos ¿no? y sacrificando a nuestras familias, y viendo ahora a ver quién nos puede ayudar con otra cosa, y, y claro, o sea, esto requiere también una gran cantidad de tensiones familiares si se quiere dentro de la, la reorganización de los tiempos dentro de la casa que es donde ha entrado la normalidad de lleno porque algunos decían a lo mejor es un tiempo otro pues no es un tiempo otro en realidad ¿no? o sea es, es eh, la agudización del tiempo de la normalidad dentro de nuestras vidas porque ahora ya no la podemos dejar eh, ya no podemos tener nuestro tiempo de casa de alguna manera respetado sino que todo entra en la casa todo nuestro trabajo alienado, todo nuestro trabajo enajenado entra en la casa. Entonces, esto tarde o temprano nos acaba volviendo un poco locos, ¿no? Y en el transcurso, en el transcurso que, que, que ha habido de esta pandemia, creo que ha sido una cuestión de, de mayor explotación, ¿no? O sea, por las salidas que uno le quiere dar en cuanto a actividades económicas. Eh, esa es una de las primeras cosas que yo creo que podría comentar. Eh. Y también podría comentar, como segundo punto, algunas especificidades, especificidades particulares del caso mexicano, no para entender también eh, cómo era que nos pegaba la pandemia en particular a nosotros. no eh, Algo que se tiene que hablar muy en particular de México también es la cuestión de nuestra alimentación, que bueno, la alimentación es nada más exclusivo de México, pero eh, sí me, me di cuenta platicando con algunos compas de otras latitudes que por ejemplo se desconoce que en México la mala alimentación es tal que somos hoy por hoy debemos compartir junto con Estados Unidos los primeros lugares en cuanto a obesidad entonces si Estados Unidos es el primer lugar en obesidad a nivel internacional, México es el segundo lugar en obesidad adulta ¿no? como sabemos eh, el virus eh, puede llegar a ser mortal para gente que tiene situación de obesidad eh, por cuestión de salud entonces, eso por hablar de, de obesidad adulta pero por la misma cuestión de alimentación donde grandes empresas nos mantienen sumamente enajenados con alimento chatarra eh, somos el primer lugar estoy casi seguro, no creo que hayamos bajado del primer lugar pero debemos ser muy probablemente hasta la fecha el primer lugar en obesidad infantil es decir, seguimos preparando a los gordos del futuro entonces lo que sucede aquí es que tenemos un enorme problema de salud pública que aunado con la cuestión del virus pues nos iba a afectar de una manera diferenciada en contraste con otros países eso por hablar de la alimentación y la obesidad que se conecta también muy en particular con la cuestión que también considero yo para México es una cuestión de salud pública que es la cuestión de la diabetes y la hipertensión también ¿no? que sabemos perfectamente por la cuestión del virus que también a las personas que estuvieran con estos padecimientos iban a afectar pero particularmente la diabetes, o sea, si la, o sea, sabemos perfectamente que la comida chatarra, la comida sumamente eh, edulcorada, dulcificada, que, que se consume aquí en México con estos pastelillos o pastelitos que, que seducen, ¿no? O cereales sumamente azucarados que seducen a los niños y esto, desde hace décadas, pues ahora estamos viendo los resultados, no o se faltaba que viniera... Eh, o sea, si de por sí era un problema de salud pública donde a muchas personas se les disparaba la diabetes pues bueno, con lo del virus tenemos este eh, sabíamos perfectamente que había, había una situación de mortandad mucho más mucho más clara por esta situación entonces eso tiene que ver mucho con nuestro consumo tiene que ver mucho con la alimentación aquí a lo mejor lo que se puede rescatar en todo caso es que a propósito de esto eh, si sí se puede reconocer que a lo mejor mínimamente, mínimamente de, de una manera, digamos, si se quiere, dentro de estas cuestiones gubernamentales y republicanas, el gobierno sí buscó, actualmente el gobierno mexicano, eh, ser enfático en el etiquetado de muchos productos. ¿no? Entonces sí se se buscó una política de etiquetado, porque bueno todos sabemos perfectamente que atrás de todos los empaques viene una información nutrimental, nutrimental, perdón, que nadie entiende glorías, qué propiedades que si tiene tantas grasas, pero no sabe si esas grasas este, qué tanto te afecta, no te afecta Entonces, la información nutrimental de los empaques al reverso de los empaques, pues es una información sumamente técnica que pocas personas lo entienden ahora se tiene un etiquetado eh, con, incluso con fondos negros donde sí eh, se marca que hay un exceso de grasas, exceso de, de azúcares, eh, en fin, ¿no? que, que deja mucho más claro. Ahora bien, no quiere decir que antes no se sabía, obviamente todos los mexicanos sabemos lo que significa la Coca-Cola, todos los mexicanos sabemos lo que significa tier, tier, este, cierto tipo de, de pan empaquetado, que aquí es el pan. hay una marca muy famosa que es el de un osito blanco, el pan vivo, este, sabemos perfectamente que eso eh, no es la cosa que más nutre, pero desafortunadamente por la manera en que estos productos se acercan tantísimo a la población, pues entonces no hay es, es muy difícil optar por otro tipo de producto más saludable, que muchas veces si buscas algunos tipos de productos alternativos, alternativos tienen a ser más caros, obviamente en esta vida capitalista y en esta vida empresarial gigante, pues obviamente reduces tus costos de producción, cuando tienes producciones en masa, y entonces te puedes acercar muchísimo más con cuestiones sumamente dañinas para la población. Entonces, eso también es algo que ha afectado muy en particular a la realidad mexicana. Otra cosa que también tengo que mencionar que afectó muy, que yo creo que, que le da una particularidad a México específicamente, es que, si mal no recuerdo, yo debí haber consultado hace algunos pocos meses México y Turquía están en los primeros lugares en cuanto a consumo de noticias falsas, las famosas fake news ¿no? entonces eh, uno podía ver igual por el reflejo de las redes sociales cómo había familiares o compañeros o amigos que caían en esta cuestión de teorías de conspiración donde eh, o a lo mejor eh, podía ser un invento lo del coronavirus o, en todo caso, era una cuestión. Había, había dos noticias muy en particular que ahora, ahora dan risa, ¿no? Porque ahora que ya todo el mundo vio la afectación real del coronavirus, pues ahora recordar esas noticias hasta da un poco de risa, francamente, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, una de las noticias era que el coronavirus se transmitía a través de las torres de las de la tecnología 5G que se estaban instalando en México, ¿no? Que es esta cuestión de la, de la comunicación. Entonces, si se estaba transmitiendo por ahí el, el coronavirus, era una, una cuestión de. De, de desestabilizar a la población y desestabilizar a la sociedad a través de la transmisión del coronavirus por eh, torres de tecnología 5G que se, están, se han instalado en México, ¿no? que es la nueva tecnología también para la telefonía celular y, y todo esto entonces eso, eso era una cuestión que realmente era compartida en redes sociales, o sea se ponían el botón de compartir y tenías gente que estaba compartiendo eso ¿no? por esta esta información que andaba pululando en internet. Esa era una de las noticias. Otra de las noticias que también, este, eh, igual, le impactaron en algún momento y de lo cual incluso pues, se hicieron hasta eh, los famosos memes, fue que no te dejaras, que, te, que tuvieras cuidado si te hospitalizabas por coronavirus, porque te iban a sacar el líquido de las rodillas entonces este, porque el líquido de las rodillas era algo muy preciado y lo iban a utilizar para otra cosa entonces tú ni te ibas a dar cuenta que cuando te hospitalizara te iban a sacar un líquido de las rodillas y ni cuenta te ibas a dar entonces este, esa también fue una noticia que más o menos estuvo circulando en las redes sociales y que desafortunadamente en una sociedad como la nuestra eh, tiende a tener un gancho ¿no? tiende a tener un arraigo y eso por hablar de una tercera característica y una cuerda que también tuvo que ver eh, con México y con la incredulidad de la gente, es porque sí tenemos, y yo creo que también es compartido por otras sociedades, con otros gobiernos, pero aquí en México, esta incredulidad por los mitos políticos, por los distractores políticos, para ser precisos, eh, yo recuerdo muchísimo, a lo mejor uno de los últimos distractores políticos, por decir, digamos, más groseros para poder manipular a la sociedad mexicana en los últimos tiempos, fue en la década de los 90 mediados eh, a lo mejor alguno de ustedes escuchó el mito del chupacabras aquí en México donde estábamos en el 94 en una seria severa crisis económica muy seria crisis económica eh, yo estaba muy niño todavía, pero claramente uno veía las noticias que eran las noticias de, de o sea, del, el, el noticiero nocturno, cubriendo por mucho tiempo que había un animal que pasaba por granjas y no sé qué zonas rurales y le chupaba la sangre a las cabras y a las vacas al ganado en general, y eso mantuvo la atención de la gente bastante tiempo. Y parecía que se le podía dar credibilidad porque se veían los animales y los animales tenían alguna mordedura o no pues. Entonces, la gente cuando se queda con una especie de recuerdo, se queda con una especie de memoria donde le da un. No, o sea, no me van a volver a engañar, ¿no? Esto del virus no ha de existir. Seguramente lo hacen para manipularme, como me manipularan en otras tantas ocasiones. Hablo de, de, de chupacabras porque fue uno de los más sonados de, de los últimos 20, 30 años, 30 años, ¿no? Pero obviamente ha habido otro tipo de cosas, otro tipo de noticias que funcionan de distractores para manipular a la sociedad y con eso igual lograr aprobar alguna ley, o, o sea, que, que en algunas cuestiones gubernamentales se pueda, pueda pasar desapercibido otro tipo de... De, de actividades, de actitudes por parte del gobierno entonces eso también creo que es parte de lo que ha pasado en la sociedad mexicana y otra cosa que también eh, me gustaría señalar porque no, no todo creo que va hacia una suerte de fatalismo pesimismo, yo creo que algo también que, que llama mucho la atención es que desde el principio de la pandemia, con todo y las dificultades que había de eh, aislamiento insisto, voluntario entre comillas y este, toda esta reorganización de los tiempos en casa por todo el tiempo de la normalidad que entró ahí fue que también hubo muchas iniciativas eh, organizacionales de la sociedad para poder ser solidaria con otras personas y con otros sectores entonces yo creo que eso es algo que también hay que rescatar que no hay que echar en saco roto ahora a mí me toca verlo un poquito menos francamente pero eh, digamos que se puede eh, sí se puede rescatar que sobre todo al inicio de la pandemia eh, sí hubo un empuje hacia ciertas iniciativas solidarias de ofrecer alguna suerte de servicio solidario eh, también ofrecer, si mal no recuerdo, alguna suerte de donaciones para personas que tuvieran alguna mayor dificultad y sobre todo eh, también ha habido, puedo decir que ha habido también mucho empuje a poder hacer eh, a poder apoyar el consumo local ¿no? o sea, sobre todo de eh, pequeños productores o donde uno pueda apoyar a pequeños productores o estas pequeñas iniciativas locales de, de intercambio de lo que uno produce, de lo que uno consume, buscar no consumir todo de las grandes tiendas que sabemos perfectamente que ellas se pueden reestructurar, restablecer después de cierto tiempo, o sea, es muy difícil que quieren, ¿no? porque tienen las maneras de poder también explotar a su personal, o de poderlos este, echar, con toda la en esta reducción de costos, se pueden reestructurar perfectamente. Pero las pequeñas iniciativas eh, de productores, pues bueno, eso, sí, esta situación sí puede ser completamente fatal para ellos. ¿no? Entonces, si bien también caen en alguna suerte de reestructuración, se busca más o menos la solidaridad entre la misma sociedad para poder eh, mantener estas iniciativas que mucho trabajo les ha costado también poder ir emprendiendo algunas cosas en un sentido también bastante más eh, alternativo. ¿no? Entonces yo creo que eso es algo, eso es de lo que yo podría eh, platicar con respecto a cómo ha eh, ido caminando lo de esta eh, desafortunada población sacrificio que, insisto, es algo que yo creo que no es exclusivo de un sector social en particular, si no es algo en lo que todos eventualmente podemos caer o salvar una economía que no responde claramente a las necesidades sociales y humanas que tenemos. Eso es lo que me gustaría compartir Re con ustedes. Los... una pregunta, si, si nos exigen a la población ese sacrificio para salvar, digamos, este modelo de economía capitalista, eh, sí que hay sacrificio a la población que puede trabajar, porque a la que no, puede tra a la que no tiene trabajo, poco sacrificio va a hacer, ¿no? ¿Podríamos elegir nosotros por qué nos sacrificamos? Es decir, ¿estas, estas iniciativas diferentes o ¿había una opción de organización para decidir eh, para qué nos sacrificamos? Sí, claro. claro. Creo que sí te escuché. que no, si te escuché bien porque te escuché un poquito lejos, pero si te escuché bien, si podemos optar por otra organización, ¿no? Si, o sea, si, si podemos optar por sacrificarnos en otra cosa, en todo caso, de otra manera. Eso es. Yo creo que tiene que ver... Sí, ok. Sí, yo creo que una, una de las oportunidades justamente de esto, aun cuando estamos enajenados por el tiempo de la normalidad que ha entrado a nuestras casas, el que nos encontremos todos eventualmente dentro de casa yo creo que nos puede ofrecer otras maneras de vivir la vida es decir ahora vas a ver en otro tiempo a tu hermano a tu hijo a tu pareja eh, se van, en esta reorganización van a tener que sacar otro tipo de habilidades muy probablemente o al menos eso lo, lo, lo podemos ver un poco en casa o ha sido el caso de mi casa también donde si bien te ves muy exigido porque tienes que cubrir a otro miembro de la familia para que ese miembro de la familia haga otra cosa, ahí en esos momentos también tienes un tiempo para aprender a hacer otra cosa. ¿no? Yo por ejemplo, eh, aumenté mis habilidades culinarias, ¿no? por poner un ejemplo. Y eso que, hay, eso que es una labor de cuidado, el aumentar tus, tus actitudes este, culinarias, eso es que puedas eh, aumentar tu labor de cuidado en ese sentido. Entonces eso te puede ayudar, por poner un ejemplo muy concreto, creo que eso te puede ayudar a que conforme esto vaya a sus esto mientras lo seguimos transitando y siga pasando, si es que se vuelve, digo, en términos estatales, se quiere volver a la normalidad que se tenía antes, ¿no? que tampoco es que sea deseable, pero por lo menos creo yo que esta es una oportunidad para empezar a valorar otro tipo de, de actividades que antes a lo mejor no hacíamos o hacíamos menos. ¿No? o de poder incluso, eso por hablar de, las, de, de, de lo culinario, ¿no? de las actividades culinarias, pero otra manera, creo yo, es que también en esta tensión que a veces se puede generar incluso de familia, que puedas hablar, o sea que te le puedas parar a tu familiar y decir, ¿sabes qué? Estamos tan enajenados en este momento que necesitamos cierta pausa, necesitamos aquí decir que no puede ser que nos coman, nuestro tiempo, todo el tiempo de la normalidad que nos insertaron en casa. Entonces, espérame, ahorita voy a leer y, y, y reivindicar incluso como acto político. Ahorita voy a leer, o sea, no tenemos tiempo de leer, además, en la sociedad que vivimos aquí en México, digamos también, eh, no tenemos el gran fomento a la, la, la cultura de la lectura, ¿no? Entonces, eh, si eso lo podemos empujar, pues excelente, o sea decir, ¿sabes qué? ahorita va a ser tiempo de, de leer no, o para mí, no voy a obligar a los demás a que lean conmigo que, o que sea necesario tiempo de leer pero que podamos establecer es, en esa reorganización de los tiempos decir no, no ya, no, ya no quiero seguir consumido por ese tiempo de la normalidad ahorita es mi tiempo de ocio ahorita voy a tocar un instrumento aunque sea un rato, aunque sea un momento pero que me pueda despejar y que me pueda permitir valorar otros tiempos otros tiempos donde también yo me siento realizado, otros tiempos donde también yo necesito cumplir ciertas necesidades, porque no todas las necesidades son completamente materiales. Claro, todos trabajamos para poder alimentarnos, no tenemos un sustento material, por supuesto, eso siempre. Y necesitamos producir y consumir en ese sentido, como sociedad y como humanidad. Pero necesitamos también satisfacer otro tipo de necesidades humanas que tienen que ver con sentirse bien y que no estemos completamente absorbidos ¿no? porque si no entonces le estamos, le estamos dando bola al tiempo de la normalidad de decirle, ¿sabes qué? puedes hacer de mí lo que quieras porque soy una especie de autómata, no soy un robot y entonces soy una persona que no tiene descanso, puedes, puedes hacer de mí lo que quieras. Entonces, si este tiempo de reunión en casa, aún enajenada, sirve para poder replantear unos tiempos de salida, unos tiempos de fuga, unos tiempos de escape, para decir, queremos hacer también otras cosas, que no sea siempre responder a la producción en ajena a la que nos obliga el capitalismo, perfecto, es algo que se puede ensayar, no quiero decir que todo el mundo va a poder, ni que siempre se puede hacer, porque tampoco me quiero, no quiero sonar mi idealista, ¿no? Como, y en algo que a lo mejor este, pudiera sonar irrealizable. al contrario, creo que es algo que puede ser perfectamente realizable, siempre y cuando podamos, Hacer este esfuerzo de reorganización con los que vivimos. ¿Hay algún comentario, ¿Sí? alguna pregunta? No, sí. gracias. Eh, gracias, René. Eh, mira, yo te quería bueno preguntar, bueno, comentar, como dices que en realidad toda la población es población o somos población sacrificio pero, en concreto, la, la, una población muy sacrificio y, y muy poco visibilizada es toda la población migrante, en busca de asilo, atascada, fuera de fronteras o entre fronteras para la que ahora, eh, realmente para, para los gobiernos, eh, es, es una perfecta disculpa, digamos, oportunidad para unos más que para otros el, el que el confinamiento y el cierre de fronteras nos, nos, nos sitúen unas políticas mucho más restrictivas y condenatorias, ¿no? Entonces, o sea, viendo el, la, la, la, la realidad de México y además justo antes de, del confinamiento con las caravanas centroamericanas, con la población la cantidad de población migrante que tiene, además, atravesando el país, ¿no? O sea, atravesando Centroamérica, atravesando México, hacia quedarse en México mucho, pero hacia los Estados Unidos también. Entonces, no sé, ¿cómo, cómo, cómo ves tú esto? ¿Cómo ves la, la respuesta del, del gobierno de Obrador y cómo...? Bueno, sé que no es una pregunta muy, muy fácil, pero... Es una pregunta amplia pero está sí. bien. creo que sí alcancé a escuchar bien este, la pregunta este, de cómo este, las poblaciones migrantes ¿no? y sobre todo este en cuanto a en cuanto a México las poblaciones migrantes y cómo van y la cuestión de las caravanas eh, te lo de, te lo puedo compartir de una manera muy personal por lo que me ha tocado a mí, a mí ver realmente no me ha tocado ver la cuestión de cómo van las caravanas eh, digamos que siento yo que la noticia quedó tengo yo esa sensación de que la noticia quedó un poco apagada eh, en algún momento hace meses, antes de la pandemia lo de las caravanas estaba eh, muy fuerte y sí, e incluso siendo el gobierno de Obrador aunque se enunciara de, de izquierda pero bueno, todo eso de izquierda en los gobiernos, en una situación republicana es sumamente... Eh, relativo, no, no alcanza para decir socialismo ni nada por el estilo no no es, no es por ese lado, al contrario creo que eh, Obrador responde muy bien eh, o sea, es, es una situación compensatoria lo de Obrador, para hablar un poquito lo que puedo ilustrar un poquito más en la situación tal vez del comportamiento de, de López Obrador en el sentido que lo que hace es lo que han hecho los estudios de bienestar en general toda la vida en compensación con la población, es decir, o sea, vamos, o sea, sea, vamos, yo voy a cumplir ciertos compromisos o la gran parte de compromisos internacionales, transnacionales específicamente y la manera en que voy a vender a mi país es lo que me va a poder ayudar tal vez a distribuir la riqueza eh, tener, eh, poder ofrecer algunos beneficios sociales pero siempre va a ser a costa del, del país mismo, vendiendo lo mismo entonces digamos que esa es la estrategia de Obrador que en realidad es la estrategia eh, puedo decir, perdón si me desvió un poquito pero espero irme acercando cada vez a lo que me estás preguntando eh, solo para ofrecer un poquito más de panorama yo creo que es el panorama en América Latina de lo que han sido los progresismos en América Latina y eso se me puede... Puede ser Uruguay, puede ser Brasil, puede ser Argentina. Eh, la manera, por ejemplo, en los, estos países en particular que puedo mencionar, la manera en que abrieron para lo que llaman el agronegocio. Es decir, por ejemplo, un gobierno como el que fue de Lula, ofreció un montón de beneficios sociales, sin embargo, siempre apuesta, por ejemplo, de no repartir la tierra para quien luchaba por la tierra, no, porque le reservaba la tierra al agronegocio. Y entonces es algo similar a lo que pasa aquí en México, o sea, no, no le puedes dar, no, como gobierno no puedes favorecer la autonomía de ciertas poblaciones porque ya tienes un megaproyecto, en, ¿no? en el caso de López Obrador para regresar a México uno de los grandes proyectos es el Tren Maya que es un megaproyecto que no responde a una gran cantidad de comunidades indígenas por las que pasaría este proyecto, ¿no? sino que sería de una naturaleza extractiva donde las poblaciones básicamente lo que hacen es no poder decidir sobre su propia tierra ¿no? O sea, es el gobierno diciéndote, para esto se va a destinar la tierra, no va a estar eh, para, para lo que tú quieras decidir en comunidad. Entonces, eso por hablar de cómo responde eh, Obrador de la misma manera que, que, que gobiernos precedentes que, que se pueden catalogar de derecha o no y así. Pero hablando particularmente de la población migrante, eh, yo podría mencionar que, que sí, efectivamente, eh, una de, de, la, de las cosas que estuvieron más criticadas eh, antes de la pandemia hacia Obrador fue la siempre presión de Estados Unidos de, ¿no? específicamente de decir eh, por favor, eh, haz todo lo posible o sea, México convierte en conviértete en policía ¿no? esa siempre ha sido la actitud de Estados Unidos sobre México ¿no? y sobre todo cuando, cuando fueron aumentando los flujos migratorios cada vez más y más, o sea para hacer una diferencia, partiendo por la respuesta, incluso en el periodo de Barack Obama, si mal no recuerdo, se este, tiene más registrado, o se tiene registrado un mayor número de deportaciones, ¿no? de latinos, de mexicanos en particular. Entonces, eh, con Trump parece que no se ha visto eso como tal, ¿no? Y digamos, Obama tiene otro tipo de reputación a nivel internacional que Trump, pero en los hechos, Obama tiene otras cosas reflejadas, ¿no? No estoy diciendo que Trump está bien, no, o se Trump se va a la misma política de detenerme todo tipo de caravana, detenerme a todo tipo de migrante, porque no te están buscando a ti, México, están, están buscándonos a nosotros, Estados Unidos. Entonces, siempre va a haber esta situación como policía y es perfectamente sabido que la violencia que se ejerce en la frontera sur de México, es decir, donde colindamos con Guatemala, y que va hacia el resto de los otros países como El Salvador, eh, Honduras, Nicaragua, esa es una frontera violenta, ¿no? es una frontera muy policial violenta de, de muchas mayores restricciones donde se cometen también grandes vejaciones. Eh, y claro, en México siempre se ve, siempre llega a verse muchísimo más las vejaciones que comete la, la patrulla fronteriza de Estados Unidos sobre latinos y mexicanos, pero poco se ve, a propósito de la pregunta que me dices de las vejaciones que el gobierno mexicano hace contra los centroamericanos que tienden a, a veces a ser incluso otros colegas que trabajan en la cuestión de migración eh, comentan o publican que, que, que tiende a ser mayor eh, en vejaciones específicamente en la cuestión de, de caravanas en cuanto a la pandemia les soy muy franco, creo que me ha faltado por ahí tal vez eh, ha quedado un poco oculta la noticia a lo mejor por por motivos particulares o este, simplemente no me ha tocado pasar por ahí, pero sí te puedo ofrecer un poco de contexto de lo que ha pasado anteriormente. Eh, si quieres, vamos, una pregunta más porque la conexión es un poquito complicada y de vez en cuando te quedas ahí congelado, entonces vamos a ver si hay alguna, espérate que está allí, para una, Hola, buenas, un eh, bueno, yo quería, eh... hola, preguntar o decir que el capitalismo eh, ha tenido siempre una población sacrificada con lo que ha salido adelante, que es la de las mujeres, que precisamente han sido las que han hecho los trabajos invisibles de la casa, los domésticos, etc. Creo que es una población sacrificio, especialmente las mujeres, porque ya lo hacían con gratuidad y sin contemplarlo en ningún momento. Creo que ahora mismo se vuelve a acentuar al, al ser ellas también las que piden las jornadas más reducidas. Me ha gustado que digas que haces la comida, pero creo que es poco el reparto de tarea que nos vamos a encontrar en el ámbito doméstico. Creo que con, estas, con esta vuelta a casa y a lo doméstico, las mujeres vuelve a ser un colectivo más machacado si cabe frente al miedo que tendrá el capitalismo de contratar a mujeres puesto que o bien se embarazan o bien van a cuidar de los, de los, de los familiares o en las proximidades y se van a apartar del trabajo con lo cual el acceso al trabajo será prioritariamente masculino quiere decir que dentro de las poblaciones sacrificadas el colectivo mujeres va, va a estar muy jodido pienso Sí, claro, bueno... Ah, sí, este... Ahí dale, terminó dale. la pregunta o documental. Sí, sí, sí, dale, dale, dale. Ah, ok. Sí, claro, ¿no? Y eso tiene que ver justamente desde una posición machista, o sea, eh, masculinocéntrica, y eso yo creo que lo... Es algo que también habría que reconocer que es un perfil del, del gobierno mexicano actual, o sea, eh, no, no hay una situación de cambio en ese sentido, ¿no? que sigue sigue existiendo este patriarcado que se conduce perfectamente a través del gobierno actual, de los gobiernos anteriores también, pero es en esta cuestión de, de, de lo que mencionaba desde el principio, o sea, si el propio presidente dice que hay un ejército de, de enfermeras en casa que puede atender todo, esa es justamente la manera de reflejar la gratuidad de ese trabajo no pagado, ¿no? Y entonces pues sí, valerse completamente de, de ello y solamente, solamente digamos que puede haber algún tipo de, de cambio de situación que yo creo que no siempre va a ser de manera mayoritaria en casas donde se empiece a reflexionar de las labores que tradicionalmente ha hecho la mujer y que entonces se ven en la necesidad todos los miembros y miembros de la casa a compartir las diferentes actividades de manutención de la casa misma entonces, si es que se ven de alguna manera obligados, independientemente del género, a poder hacer otra cosa, y que a lo mejor incluso también tengan si cierta discusión o cierto acercamiento a, a poder eh, ver las cosas de género de otra manera, pues puede haber ahí una, una oportunidad. Sin embargo, creo yo que sigue siendo un escenario complicado, sigue siendo un escenario muy, muy difícil, porque por supuesto, o sea, en México, y, eh, sigue, sigue habiendo un machismo, sumamente arraigado lo seguimos viendo actualmente con eh, las manifestaciones por ejemplo lo que sí quiero mencionar es que en México eh, siguen en esta, en esta ola feminista que se ha venido últimamente muy fuerte, del año pasado que fue fortísima y que en este nuevo año que bueno, por las cuestiones de pandemia parece que, que paran un poco eh, ha habido diferentes eh, manifestaciones de carácter feminista en México, que salen a la calle que salen con los cuidados, que salen con su tapabocas y todo, pero que siguen manifestándose o sea, hay que resaltar que aún en tiempos de pandemia y eso también es algo que rescatar a propósito del comentario eh, siguen a las calles o sea, quienes se siguen viendo en las calles para manifestarse particularmente son las manifestaciones feministas y eso habla muy bien de que no han claudicado, ¿no? o sea de, de que aún en una situación de, de, de cuidado de salud pública no uno se encuentra más o menos restringida de salir pues ellas están saliendo para seguir exigiendo lo que ya no debe seguir siendo normalizado no ese tiempo de la normalidad del que estoy hablando pues también incluye por supuesto y muy particularmente este tiempo patriarcal de decir bueno ya sabemos, estamos en casa ya sabemos quién hace qué cosa pues sí, pero entonces te toca servir más por cuestión de género te tengo que servir más porque te tengo aquí, o sea, tú macho, tú hombre aquí te tengo todo el tiempo y entonces si seguimos haciendo exactamente lo mismo que antes, pues, o sea, jamás en la vida voy a rendir jamás, o sea, obviamente en ese sentido acaba extremadamente más explotada y si todavía aparte de eso eh, el ingreso no es suficiente y la mujer aparte del cuidado de los niños, el cuidado del, del esposo este, todavía se le suman eh, las actividades culinarias y todavía tiene que, este eh, eh, me olvidó cuál era la otra actividad, pero bueno, pero que tiene que sumar más actividades de, de, de cuidado, pues entonces no hay manera, o sea, y entonces es en ese caso donde puede venir alguna especie de ruptura, de, orga, de reorganización de los tiempos, de decir, los otros tienen que entrar a las otras actividades dentro de la casa, que son productivas, que son reproductivas, porque permiten que la casa siga entrando en funciones, ¿no? Que siga, que, que siga uno subsistiendo, que siga teniendo una alguna suerte de sustento material. Pues yo creo, vamos, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo, yo sé que no nos apetece porque como además está transmitiendo en directo, eh, la imagen se va apagando todo el tiempo y es complicado también para la gente seguirlo. Entonces, si os parece, eh, yo os pido disculpas, pero me entendéis, ¿no? Porque no solamente somos las que estamos aquí. René, te agradecemos, sabemos además que habéis tenido que redistribuir eh, el ancho de banda de toda la familia. Mil gracias por estar con nosotras y, y vamos a seguir en contacto y seguir reflexionando juntas sobre, sobre todo lo que nos está ocurriendo allá y acá, que en realidad es bastante parecido. Seguro que sí, para mí fue un placer, mucha oportunidad. Muchos saludos a todos y que estén muy bien, cuídense, gracias por escuchar. Gracias, Gracias.